Puedo negar que la amo, Señor, porque está metida dentro de mi pecho, la llevo clavada en mi corazón. Porque está metida dentro de mi pecho, la llevo clavada en mi corazón. Y de nada vale querer la porque ella tiene otro amor. Sabes que te quiero y lucho por ti. No deje que se muera esta ilusión. Sabes que te quiero y lucho por ti. No deje que se muera esta ilusión. Y de nada vale querer la porque ella tiene otro amor. Y de nada vale querer la porque ella tiene otro amor. qué lindo que toca iba, y ve yo le canto yo. ¡Opa! Para Vamos a ver un A ver, chacho.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 noche Y vuelve a amanecer Se pasan las horas Con ellas el día Y llega la noche Y vuelve a amanecer Y yo sigo solo Ay, con mi agonía pensando en tus besos y yo solo ay con mi amontía pensando en tus besos y en tu querer y de nada vale querer la porque ella tiene otro amor y de nada vale querer la porque ella tiene otro amor sabes que te quiere mucho por ti no dejes que se muera esta ilusión sabes que te quiere mucho por ti no dejes que se muera esta ilusión y de nada vale querer la porque ella Tiene otro amor y de nada vale que es la pequeña, tiene otro amor y de nada vale que es la pequeña, tiene otro amor. Gracias. Ese blanco vamos a ver, más fuerte, más que se sienta.